de aquí, tú! ¡No corras! ¡No corras! Mm. Hola, gente, ¿cómo les va? ¿Todo bien? Bienvenido a Serotonas un video, ¿no? Eh, eh, va, vamos arrancando así rápido. ¿no? Eh, en Japón hubo una controversia eh, por las tetonas. O sea, las waifu tetonas eh, hubo un tweet de una persona, a lo cual hizo... Eh, dio su postura por el tema de, la, de las tetonas en el anime. Y a lo cual llamó mucho la atención de, de muchos eh, gente de twitter de japón la, la verdad es que tiene mucha razón y mucho sentido en, en lo que dice el tweet es hasta el tweet y se y bueno traducirse por el contrario un personaje que pesa menos de 50 kilogramos a pesar de tener grandes pechos oye a dónde se fue el peso el peso de sus pechos cuánto cuánto crees que ¿Cuánto crees que pesa sin pecho? Es delgada, excepto por sus pechos. Me preocupa que no sea linda o menos que pese el menos de 50 kilogramos. Así que espero que esta tendencia desaparezca pronto. ¿En eh, qué que se queja este muchacho? Te lo explico este más. Es que mmm, eh, hay muchos personajes que son petonas y pesan 54 kilos y hay otros personajes que son muy flacas y pesan 54 kilos. A lo cual no tiene ningún puto sentido eh, ese peso. A lo cual es una. esto es un problema que ya, ya había pasado eh, con, de, con Vegeta y otro personaje que era un personaje, un trapito como digamos, que le gusta vestirse de. A, astolfo. Astolfo. Y que a lo cual. Eh, no, Trump, no Vegeta, pero. Eh, que Vegeta de Dragon Ball pesa, eh, mide unos 64 centímetros y pesa 86 kilos. Y el otro personaje es mucho más delgado eh, y mide unos 64 y, pe y pesa 56 kilos. Pero como sabemos que uno es un personaje trapito, eso debe significar. Semejante miembro, ¿por qué no te tira los huevos en la espalda te metes la por de la oh, boca y vas puede, de hombre rana, la cuenta de tu madre? Y básicamente, eh, el, el, el, el trozo de carne le pesa un montón. O sea, yo, yo, esas cosas la, yo esas cosas las entiendo porque me pasan a mí. O sea, en realidad yo peso 78 eh, kilos. Kilo, estoy pesando 38 kilos pero si me mutilaran el pene se estaría pesando entre unos 50 kilos más o menos es cosas que pasan es un problema que nos pasa a nosotros nomás pero bueno, eh, eh, es así entonces, tiene mucho sentido de que diga bueno, si una waifu con tetas muy grandes tienen que pesar más o menos unos 3 kilos por yo kilo? no sé, depende de que tan grandes sean las tetas y que ese 54 y otra que no tenga nada que sea flaquita, como una tabla, pesa 54 kilos, es que no tiene ningún puto sentido, ¿no? Pero bueno, es así, o sea, en el mundo de Japón, bueno, puede pasar cualquier cosa, ¿no? Igual, hay que estar muy atento a esas cosas, yo te digo, pensar en, lo, en, en el cuánto peso un personaje de anime, es como, no sé, con mucha vida no tenés, pero bueno, es lo que hay, amigos. Eh, ahora vamos con otra cosa. Eh, Ahora sí, en, en noticias, decide estar contento, porque al parecer hicieron un estreno, el estreno de, para, para que lo vean los críticos y o sea, algún público que vean eh, las primeras impresiones de, de Flash eh, lo que se viene y al parecer eh, gustó bastante eh, las críticas fueron bastante buenas la gente que ha visto esta, este pre lanzamiento que siempre hacen en el, en el cine para mostrar más o menos cómo va si hay que cambiar un par de cositas, si funciona o no funciona y por ahora al parecer Flash eh, viene muy bien Así que eh, muy buena crítica, muy buenos reconocimientos entonces, para, al parecer. Eh, viene bien la película y algunos piensan que podría ser una de las mejores películas de DC. Eh, y bueno, seguramente veremos a Erra, Erra Miller, este, al parecer no lo van a echar. Con esto, con su gran trabajo que parece que ha, que ha hecho en The Flash, eh, parece que no lo van a echar. Y bueno, y podemos ver a Flash eh, dando un par de palmazos por ahí. ¿Lo eh, bueno, saltando a otras noticias, eh, Marvel eh, dio a conocer su agenda de lo que se viene próximamente, mmm, ahora ya en nada, en nada, en nada se viene. Eh, y Bueno, arrancaría con faltan dos días, tres días para Miss Marvel. Eh, bueno, después van a estrenar eh, el universo de la locura Doctor Strange eh, por Disney Plus, pues, dentro de 17 días más o menos. Eh, después se nos vendría eh, Thor, eh, Lovecraft Turner, eh, Thunder, perdón Que, bueno, no sé, película por, por ahora, lo que he visto es un eh, Pero bueno, hay que tener esperanza entonces eh, Después, bueno, después vendrá She-Hulk Esto sí me sorprendió porque no lo tenía ni enterado, no estaba ni enterado de esto que Era de Iron Groot, que van a sacar una serie de Groot, la verdad Iron... no sé eso como para agarrar público pequeño, seguramente, porque no, no me interesa un personaje que casi ni habla, o sea, en realidad. No sé, por ahí puede estar buena, me puede sorprender como Chipita Ale, por ejemplo, como Chipita Ale. Y después, bueno, por último, Wakanda Forever, así que bueno, vamos a ver qué onda, qué, qué pasa con el estudio de las ideas el Marvel Comics. Eh, bueno, como último, eh, ya se viene, ya no queda nada, Steam eh, ya está anunciando, lo está anunciando como muy platillos. Eh, que se viene el juego Strike Que ya no queda nada eh, se, lanza, se va a lanzar el 19 de julio A lo cual eh, nos está comentando que es eh, la vida de un gato o sea, un, eh, un gato que es o sea, perdido y solo y separado de su familia Un gato callejero debe desentrañar un antiguo misterio para escapar de la ciudad olvidada Strike es un juego de aventuras de un gato en tercera persona Ambientado en los callejones iluminados por el neón de una ciber ciudad eh, decadente y turbios rincones. Deambula por los alrededores defendiéndose de amenazas imprevistas y de los misterios de este lugar poco acogedor habitado por androides eh, inocentes y criaturas peligrosas. Ve al mundo a través de los ojos de un gato callejero e interactúa con el escenario de las formas más eh, formas lúdicas. Sé sigiloso, ágil, tonto y a veces eh, lo más molesto. Que puedas, con los extraños habitantes de este mundo, extraño, muy redundante lo eh, Por el camino, el gato se hará amigo de un pequeño dron volador conocido como B-12, b B12 no eh, con la ayuda de este nuevo compañero, la pareja intentará encontrar una salida. Stride ha sido desarrollado por eh, Blue Twin Bee. Estudio: Un pequeño equipo del sur de Francia compuesto principalmente por gatos y un cuento humanos. Muy buena la primicia que se viene. Eh, se, por ahora está en baratas, eh, como es un pre-lanzamiento, puedes hacer la pre-compra. Y está, tampoco es que le bajaron mucho, está de 1200 pesos argentinos a 1080 pesos. Tampoco es que lo cargaron tanto, pero eh, la primicia me parece interesante y yo creo que lo no, creo que lo voy a jugar, ¿eh? yo creo que lo voy a jugar o sea, así que bueno, eh, eso sería todo por el día de hoy, eh, estaremos viendo en un próximo video eh, si tu vecino en este momento eh, tiene la luz prendida es que seguro se estamos turbando con algún capítulo de los Teletubbies, eh, bueno gente un saludo y un beso a la cola, nos vemos hijo de puta